Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Susana val soy la directora de Zaragoza Logistics Center, una entidad eh, miembro del consorcio que implementa el proyecto Solutions Plus. Un placer saludarles y muchísimas gracias por su presencia. Durante el módulo 1, que tuvo lugar la tercera semana de septiembre, abordaron varios temas relacionados al marco regulatorio para vehículos eléctricos con enfoque en vehículos eléctricos. Para quienes no hayan podido participar, les comentamos que todo el material presentado se encuentra disponible en nuestra página web. Vamos a dar inicio al segundo día del módulo 2 del programa regional de capacitación de Solutions Plus para América Latina en 2021. Desafíos y oportunidades de la movilidad eléctrica ligera. Solutions Plus es un proyecto financiado por la Unión Europea que reúne a ciudades muy comprometidas a la industria, a la investigación, a redes regionales, a agencias de la ONU y a socios financieros para establecer una plataforma global de soluciones de e-movilidad compartida, públicas y comerciales que inicien la transición hacia una movilidad urbana baja en carbono. Para eso, uno de los componentes principales del proyecto es el desarrollo de capacidades. Desde ahí, y en, en colaboración con Euroclima Plus, GEP7 de Transport in Emerging Economies y TUMI, hemos gestado esta primera edición del programa de capacitación regional que busca enfocarse en los temas de mayor relevancia en la transición hacia la movilidad eléctrica. Esperamos que las temáticas sean de interés y que los contenidos enriquezcan su contenido y brinden valor añadido que faciliten el trabajo que a diario realizan en pro de la movilidad sostenible. Bienvenidos y gracias, ...por su activa participación. Hoy abordaremos la unidad 2 del módulo 2 del programa. Esta unidad presenta las oportunidades que surgen para la logística urbana... ...mediante la mejora de los vehículos, la eficiencia y el cambio modal. Además, explica cómo se puede planificar mejor la logística urbana... ...para mejorar su eficiencia. En esta unidad contamos con el Zaragoza Logistics Center e ICLEI como líderes. Y esta, como ven en pantalla, es la agenda propuesta para, eh, para el día de hoy. Dado que al final tendremos espacio para preguntas, perdón, voy ya, esta es la agenda, la tienen en pantalla para el día de hoy. En primer lugar tenemos a la ponente Lucille Boudet con una temática sobre eh, cómo alentar y facilitar la electrificación de la logística urbana. A continuación tendremos una ponencia, Construyendo una red colaborativa de distribución eléctrica, a cargo de Alicia Martínez, de Zaragoza Logistics Center. Una tercera eh, participación sobre partes interesadas de la logística urbana y cómo involucrarlas en el proceso de formulación de políticas, a cargo de Carolina Mesa, de ICLEI. Un caso de estudio sobre el potencial de reducción de emisiones de la logística urbana, en el caso de Argentina, a cargo de John Pritchard, International Transport Forum. Otro caso de estudio sobre la situación de la ciudad de Zaragoza en la logística urbana y acciones incluidas en la agenda relacionadas con la movilidad eléctrica como parte de la estrategia del ayuntamiento, eh, a cargo de eh, Diego Artigó, de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Y un último caso de estudio, lecciones aprendidas del proyecto Bicicarga, hallazgos del uso de bicicletas de carga electrónica para la logística de última milla, a cargo de Daniel Fernando Prato Sánchez, de Lógica. Eh, como decía, dado que al final tendremos el espacio de preguntas, les invitamos a, las, a que las vayan escribiendo con el nombre del ponente al que se dirigen en la casilla de preguntas, que les aparece en el control de GoToWebinar a lo largo de toda la sesión. Y ya para empezar, eh, querría dar paso a Lucille Boudet, es líder del proyecto Encodatu, quien nos va, a, nos va a impartir una ponencia sobre cómo alentar y facilitar la electrificación de la logística urbana. Eh, Lucil, por favor, eh, comparte tu pantalla y adelante. Tienes 15 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Vale, Perfecto. Muchas gracias. Eh, buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Entonces, eh, para dar la introducción a esta unidad 2... Eh, les voy a presentar eh, acciones que van a permitir alentar y facilitar la electrificación de la logística urbana. Preparé esta presentación con mi colega Dominique Boy y eh, organizamos toda esta presentación en tres partes. Primero eh, les voy a mencionar las acciones que se pueden desarrollar a nivel de reglamentación normativa. Luego eh, les contaré sobre los incentivos que se pueden implementar y en una tercera parte eh, presentaré acciones para optimizar la organización eh, y, y, y así alentar la electrificación de la logística urbana. Primero, a nivel de reglamentación, eh, los, eh, más, la, la, la, las acciones de reglamentación más común eh, que ya se han implementado en varias ciudades y se están implementando en otras eh, son la reglamentación sobre los horarios el hecho de implementar franjas horarias de entrega más amplias para eh, permitir el acceso a los vehículos eléctricos, en particular durante la noche, ya que los vehículos eléctricos son vehículos silenciosos, es, está, está adaptado. Eh, también se pueden eh, actuar sobre eh, modificando eh, temporalmente el tránsito con el cambio de sentido de una calle o eh, dar un, un acceso específico. Eh, ahí mencionaría bueno, el caso de, de Barcelona que, que, que vimos ayer en la Unidad 1, donde eh, ahí desarrollaron carriles eh, multiuso, que los carriles tienen diferentes usos en función del momento del día, eh, ya sea para transporte público, o en otro momento para las entregas de mercancías o en otro momento para el estacionamiento. Eh, y también Barcelona han eh, desarrollado, por ejemplo, eso de la distribución nocturna. Eh, que eh, está con, con una prioridad los vehículos eléctricos eh, durante esta, esta, esta distribución nocturna. Eh, también eh, se pueden desarrollar eh, zonas de bajas emisiones, Bueno, ahí no les voy a dar mucho detalle porque es el tema de la unidad 3 eh, del día de mañana, donde habrá eh, bueno, varios eh, ejemplos que se, que se darán y explicaciones más detalladas sobre estas zonas de acceso controlado eh, que van a obligar a usar eh, vehículos más nuevos y, y más limpios. Luego, para seguir con el panorama de las acciones que se pueden eh, desarrollar eh, a nivel de reglamentación también son, hay varias acciones de control eh, que, que se pueden hacer el control de manera general es muy importante eh, para la eficiencia de las acciones que podemos desarrollar. Eh, un estudio de ADEME, de la Agencia Francesa de la Energía, en 2020, eh, demostraba que, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones eh, son realmente eficientes cuando están controladas, cuando hay controles. Eh, entonces, se pueden implementar controles fre frecuentes sobre los vehículos y el, el respeto de las normas, es decir, ...realizar controles técnicos de los vehículos, tanto de los vehículos eléctricos o de los vehículos térmicos... ...y eso va a permitir mantener cierta exigencia de calidad sobre los vehículos... ...y así eh, incentivar la compra de vehículos nuevos, vehículos menos contaminantes. Eh, y estos controles se pueden hacer de manera presencial o de manera, manera automatizada con el reconocimiento de placas, por ejemplo. Eh, también se pueden implementar, el, o, o se puede um, sí, desarrollar la obligación de capacitación para los conductores de vehículos ligeros, eh, capacitarlos para que tengan una conducción ecológica, que, que consume menos energía. Eh, se puede reglamentar y vigilar las plataformas de intermediación digital como Uber y, bueno, de manera general todas las empresas de entrega ahí con bueno, el desarrollo de, de normas para, para reglamentar estas plataformas que se están multiplicando o cuyo mercado está creciendo. Y también se puede eh, actuar más bien eh, sobre la información al consumidor. Eh, se puede obligar a eh, las empresas a informar al consumidor en sus páginas de Internet sobre el impacto ambiental que su pedido y la entrega del pedido eh, pueda tener. Eh, ya hay varias empresas que lo están haciendo, pero obligarlo permitiría eh, realizarlo y así el consumidor podrá eh, bueno, orientar su, su elección, su compra, en función del impacto ambiental que, que, tiene, que tiene la entrega. Eh, entonces, eso era la primera parte sobre las acciones que se pueden desarrollar a nivel de, de reglamentación normativa, Luego eh, se pueden eh, desarrollar incentivos eh, para facilitar, eh, alentar y facilitar la electrificación de la logística urbana. Eh, los incentivos se pueden organizar bueno, eh, hacer a nivel nacional o a nivel local. A nivel nacional pueden ser eh, las ayudas o los subsidios para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, eh, como ya es el caso en varios bueno, países. En Francia, por ejemplo, existen estas ayudas. Eh, pueden haber también eh, seguros más baratos para los vehículos eléctricos. Y luego, a nivel local, se pueden desarrollar incentivos de diferente tipo. Eh, se pueden, por ejemplo, usar las vías de circulación segregadas para los vehículos eléctricos, los que sirven para el transporte público, por ejemplo. Se pueden dedicar también al, a permitir el, el, el la circulación ahí de, de vehículos eléctricos. Eh, también se pueden. Eh, ...desarrollar áreas de entrega eh, con, con reserva, con sitios reservados para los vehículos eléctricos, se pueden dar prioridad en, en, en las estaciones de recarga, eh, para bueno, preservar un sitio ahí, cuando uno llega con su vehículo eléctrico, se puede... Eh, dar una prórroga eh, grat, grat, gratuita de las autorizaciones de estacionamiento, sobre todo en el caso de las obras, que eso eh, bueno, tiene una, una importancia en la logística de los camiones que llegan a una obra. Eh, dar, se podría dar también eh, el, la gratuidad de los espacios de almacenamiento, eh, como en los espacios logísticos urbanos, que son. Eh, espacios que están ubicados en las afueras de cerca en las afueras de, de, del Centro Urbano, eh, donde las camionetas, por ejemplo, llegan, dejan sus mercancías, y a partir de este punto eh, se van a repartir las, las mercancías en el Centro Urbano eh, con vehículos bueno, más pequeños, que pueden ser eh, bicicletas o triciclos eléctricos, por ejemplo. Entonces, ahí se pueden dar la gratuidad en estos, en, en estos espacios. Eh, y también se pueden implementar ayudas para usar o desarrollar nuevos modos de transporte como triciclos eléctricos, vehículos eléctricos compartidos o vehículos eléctricos en vías navegables. Eh, eso de los... Eh, ya existen eh, varios casos de barcos eléctricos que circulan por los ríos urbanos y que llevan eh, mercancías a, al centro de la ciudad y eh, dejan las mercancías en cierto punto, y a partir de este punto son eh, tres ciclos eléctricos, por ejemplo, que van a encargarse de eh, repartir las mercancías en la última mía eh, hasta, hasta el punto final de su, de su recorrido. Eh, el, Perdón, Lucía, quedan ¿sí? siete minutos para concluir. Sí. Oh, sí. Que gracias. Muchas gracias. Eh, luego también se puede optimizar, la organización a diferentes eh, niveles, eh, tanto, bueno, eh, esos pueden ser acciones tanto de las autoridades como de las empresas, sector público sector privado. Eh, primero, a nivel se, eh, del desarrollo urbano, de la planificación urbana, es, eh, se puede dimensionar y posicionar correctamente áreas de entrega urbana. Eso significa, eh, entonces, que sean áreas de entrega que sean eh, adaptadas a los vehículos eléctricos y que su ubicación esté en adecuación con la ubicación de, de las tiendas y los comercios que tienden a evolucionar bastante. Entonces, siempre tener una, una, una, lógica, un, un, un, una lógica entre la eh, ubicación de estas áreas de entrega y, las, eh, y, la, y los, donde están ubicados los comercios. Eh, para, que la, para que la entrega sea eficiente. Luego también se puede eh, implementar ciclovías que puedan recibir bicicletas cargo, que sean adaptadas para eso. Se pueden crear centros de consolidación adaptados para la entrega por vehículos eléctricos. Entonces, ahí hablamos de lo mismo, de los centros centro de consolidación, son estos centros que se van a ubicar en las afueras de, del, del centro urbano, donde bueno, se van a dejar las mercancías antes de ser eh, eh, entregadas eh, en la última mía en el centro de la ciudad. Eh, y luego eh, se pueden también eh, integrar y ya planificar espacios de entrega eh, en los proyectos de centros comerciales o zonas sea, industriales y que estos espacios de entrega ya estén eh, equipados con puntos de recarga para los vehículos eléctricos eh, y también que sea un solo espacio de entrega que sea compartido entre todos los comercios o industrias de la zona, lo que va a permitir optimizar el espacio, optimizar los flujos de llegada y salida de las mercancías en, en, en la zona comercial o industrial. Eh, luego también se puede eh, tener eh, acciones eh, sobre el uso compartido de los recursos, entonces se puede, por ejemplo, utilizar los transportes colectivos masivos, que en general son eléctricos, eh, por ejemplo, usar un tranvía o usar la red de, de buses eh, para transportar las mercancías durante las horas de valle, eh, con, los vagón, con vagones especiales, por ejemplo, o, o, o, o no. Eh, eso se ha implementado ya bueno, en la ciudad de Ámsterdam. Eh, o también la ciudad francesa de La Rochelle, o varios están también en, en, en estudio para desarrollar eh, este, este uso compartido, entonces, el transporte colectivos para eh, el uso de la logística urbana. Eh, también, bueno, la, en la presentación eh, sobre el caso de Barcelona ayer, eh, Álvaro Nicolás nos mencionó que se está estudiando también la posibilidad de usar el modo ferroviario en la ciudad de Barcelona para llevar eh, para, para, para la, llevar las mercancías eh, hasta el centro de la ciudad eh, también se puede tener un uso compartido de los eh, vehículos eh, eléctricos en la última milla que las empresas se, se organicen para compartir vehículos eléctricos en esta última en mi último eslabón de, de, de, la, de la cadena logística eh, y también en los grandes centros comerciales eh, se pueden también suministrar eh, las mercancías con vehículos automatizados, eh, vehículos que sean sobre rieles o buses, por ejemplo. Eh, luego, en términos también de optimización de la organización, eh, es muy clave la colaboración entre los actores eh, y ahí podemos mencionar, eh, por ejemplo, eh, el Freight Quality Partnership, que es con, bueno, un acuerdo, un convenio, eh, que resulta de un diálogo entre profesionales, sindicatos, por ejemplo, y autoridades eh, que logran un compromiso sobre sus prácticas y sus proyectos. Es decir, eh, que por ejemplo, los profesionales se van a comprometer a a respetar bien los horarios eh, que tienen en, en estacionar correctamente mientras que las autoridades se comprometen en desarrollar implementar áreas de entrega adaptadas eh, y luego también eh, se puede mencionar eh, el hecho de capacitar a personas para conducir vehículos eléctricos o gracias. el préstamo también Sí. gracias eh, ya eh, um, o, um, el préstamo también de vehículos eléctricos para que las empresas se puedan familiarizar con, este, eh, con esta tecnología. Eh, eso, por ejemplo, ya es el caso en Copenhague, en Dinamarca, y también el proyecto de MOVES en Uruguay que nos mencionó ayer Duncan Bell, ya existe esta posibilidad, el préstamo de vehículos eléctricos a las empresas eh, sin, costo, sin costo de alquiler. Así que esos son las tres, eh, bueno, la, la, las grandes... Eh, un panorama, digamos, de las acciones que se pueden eh, desarrollar para iniciar y lograr el cambio hacia la electrificación de la logística urbana y, y bueno, dentro de las eh, próximas presentaciones de estudio de caso, ahí tendremos más detalles sobre todas estas posibilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. has terminado justo, justo en hora. Eh, damos paso ahora a Alicia Martínez, eh, técnica de la Oficina de Investigación del Zaragoza Logistics Center, eh, que va a presentar la ponencia Construyendo una red colaborativa de distribución eléctrica. Alicia, por favor, cuando quieras, comparte tu pantalla y tienes 15 minutos por delante para tu presentación. Gracias. No te escuchamos, Alicia. No te escuchamos. A ver, ahora... Vemos la presentación, ahora te escuchamos bien, gracias. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos, muchas gracias por, por estar aquí y compartir este rato con nosotros. Eh, vamos a hablar de colaboración y de cómo eh, traer un poco esa colaboración a, a, a tierra en lo que sería eh, construir una red colaborativa de distribución eléctrica. Eh, ¿Qué hemos visto? Pues bueno, todos los eh, programas, todos los planes de acciones en los que estamos trabajando eh, concuerdan en algo, que para ser eficaces hay que alinear todas las partes interesadas, es decir, necesitamos conocer sus objetivos, recursos, acciones y trabajar eh, juntos. Eh, sería un proceso comunitario. Por lo tanto, necesitamos eh, concertar el diseño y la aplicación eh, de todas estas soluciones, de todas estas acciones, tiene que figurar en la estrategia de los actores. Necesitamos comprender y abordar la sensibilidad y los riesgos de todos ellos y, por lo tanto, hay que, eh, gestionar, hay que eh, gestionar mientras se ejecuta. Necesitamos revisar que todo esto eh, siga alineado durante la ejecución de los eh, planes de acción de esta colaboración. Si el proceso comunitario funciona bien, eh, se conseguirá llegar a los objetivos propuestos. ¿Qué tenemos que juntar? Pues bueno, como veis aquí tenemos el modelo cuádruple del ICE, que significa compañías, gobiernos, investigación y desarrollo y sociedad civil trabajando juntos. Todos los grupos de interés necesitan participar para facilitar la transición y hemos extraído aquí nuestros eh, tres pasos, que sería eh, reportar, reducir y colaborar para conseguir llegar a esos objetivos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es medir. Lo que no se mide no se puede gestionar, por lo tanto vamos a necesitar eh, fijar objetivos. Y esto, eh, pues bueno, vamos a aplicarlo, en nuestro caso, a emisiones resultantes de movimiento de mercancías. También lo podemos aplicar a congestión, a ruido, a todo lo que esta redistribución vaya a impactar. Necesitamos, por lo tanto, calcular y eh, seguir de una manera realista y fiable eh, todas estas emisiones. Gobiernos, asociaciones y proveedores deben crear y poner a disposición herramientas para el cálculo y la notificación. Necesitamos establecer y seguir los procesos en relación a los objetivos, es decir, vamos a fijar objetivos, eh, parámetros e indicadores y vamos a ir llevándolos a lo largo de las acciones, de las soluciones que implementemos. Esto nos va a saber, eh, nos va a decir hacia dónde vamos y nos va a hacer eh, pues, bueno, que sea posible esos planes de acción. Necesitamos involucrar a todas las partes porque unas van a tirar de otras. En nuestro caso, eh, cargadores y clientes van a, a, a tener en cuenta muchos factores en sus elecciones de compra y van a hacer que los proveedores de logística, pues bueno, evolucionen y hagan este cambio hacia esa movilidad eléctrica. Por lo tanto, vamos a tener estos planes de acciones generales, estas hojas de ruta. Eh, se deben hacer a nivel nacional y se deben hacer a nivel organizacional, a nivel de colaboración, cuando tengamos dos o tres actores trabajando juntos, se puede empezar a implementar y van a, complementar, van a, a, a completar, van a unificar también eh, medidas concretas de reducción en las áreas empresariales principales, política de adquisición, colaboración, inversión en créditos de carbono y todo lo que sea relevante a la distribución. nos hemos dado cuenta? Todas las empresas que están eh, trabajando en reducir emisiones en eficacia de combustibles se han dado cuenta que esto tiene un límite, su organización tiene un, una frontera, un final y no pueden ejercer fuera, por lo tanto necesitamos colaborar, necesitamos involucrar la cadena de suministro logístico específica y trabajar así conjuntamente de forma bilateral o a través de programas o iniciativas de transporte que unifique varios actores. Vamos a colaborar con estos eh, cuatro grupos que proponíamos y para esto vamos a tener que desarrollar, eh, conocer las estructuras logísticas escalables que nos permitan escalar y colaborar. Paralelamente, vamos a necesitar, como hemos visto, defender las estrategias y políticas eh, públicas por parte de todos los actores y así pues, bueno, cumplir con el Acuerdo Climático de París y otros objetivos tanto propios de las empresas como de los eh, gobiernos. Eh, ¿Quién puede aplicar más estas soluciones? Pues bueno, obviamente son empresas y organizaciones, así como proveedores de servicios logísticos, pero va a necesitar del eh, gobierno y actores del sector privado para facilitar esta transición. Ellos van a facilitar la adopción de medidas por parte de la empresa, ya que pueden hacer planes de acción financiación y muchas otros incentivos y motivación para las empresas. ¿En qué se traduce todo esto? Tenemos aquí toda la teoría de colaboración y lo vamos a traer a tierra. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a diseñar un plan logístico. El plan logístico va a ser este plan de acción de colaboración con un enfoque muy claro. Tiene que ser una estrategia equilibrada que incluya todos los elementos de todos los actores. Eh, nosotros estamos diseñando ahora mismo el modelo logístico para Quito dentro de, de Solutions Studios y, pues bueno, hemos eh, desarrollado este modelo utilizando cuatro dimensiones: hardware, software, hardware y política, para traer esa propuesta de valor al modelo logístico. El hardware muy rápidamente sería el diseño de la red de colaboración con todos los actores eh, involucrados. Tenemos el software, que sería, pues bueno, ubicación óptima de todos los puntos de transbordo, de los microhubs que vamos a llamar, y las rutas de los vehículos. El hardware, pues bueno, está claro que es el diseño de los vehículos eléctricos y el dimensionado de estos puntos de transbordo que hemos visto. Y luego tenemos la dimensión política, muy importante, para sustentar todos los planes de acción que se pueden hacer dentro de este plan logístico. Necesitamos conocer la eh, legislación, y necesitamos que haya recomendaciones y un apoyo de los ayuntamientos, de los gobiernos, donde se va a implementar toda esta red de distribución. Este sería un poco todo combinado. Ahora vamos a ir viendo los elementos parte por parte para entender qué tiene que tener este diseño para poder funcionar. Dentro del Orwell, lo que vamos a hacer aquí es construir esa red colaborativa de distribución. Por lo tanto, vamos a tener todas nuestras partes interesadas aquí, con sus motivos, sus barreras y sus valores. Vamos a identificarlos y las vamos a integrar dentro del plan. ¿Quién interviene? Pues bueno, toda la cadena de suministro, cadena de recursos, autoridades públicas y otras partes interesadas que pueda haber. Tenemos muchas partes interesadas con diferentes objetivos y motivos totalmente, por lo tanto van a surgir conflictos. Por ejemplo, entre los residentes de la zona de, de distribución, de transporte, y los operadores. Eh, van a surgir entre los turistas, por ejemplo, los turistas van a demandar eh, bienes, eh, van a demandar recursos, eh, comida en restaurantes, por ejemplo, que hay que entregar, y, pues bueno, la gente que vive allí no va a querer eh, este, este tránsito vehicular. Por lo tanto, va a ser eh, el gobierno, las autoridades públicas las que van a tratar de equilibrar los intereses de, de todos los, los actores que vamos a tener. ¿Y qué vamos a necesitar para poder trabajar todos juntos? Pues bueno, una red colaborativa de distribución que va a incorporar todo esto. Me quedan siete vamos minutos, Alicia. Muy bien. Vamos a necesitar diseñar un modelo de negocio y gobernanza colaborativa. El modelo de negocio va a permitir una relación más estrecha y eficiente entre las partes interesadas del sistema. El modelo de gobernanza eh, va a representar un poco la estructura organizativa, es decir, eh, cómo está la red, funciones, responsabilidades, organización y esto va a, hacer, eh, va a ser el mecanismo para que todas las partes interesadas tengan ventaja. Eh, los negocios tendrán una ventaja competitiva y crearán valor y el resto de las partes interesadas, pues bueno, tendrán también que obtener algún tipo de valor, si no pues, vamos a tener eh, actores descontentos y va a ser más difícil eh, pues, bueno, construir esta red colaborativa. Necesitaremos pues tener este modelo eh, empresarial perdón, cooperativo y para ello vamos a evaluar y alinear las necesidades y requisitos de todas estas partes. ¿Cómo podemos trabajar? Pues bueno, esto sería un ejemplo rápido, eh, para verlo pues sería, por ejemplo, la metodología de casos de valor. Se compone, como, como pueden ver, de cuatro puntos. Vamos a identificar eh, valor. Eh, cada participante eh, influirá en el valor del sistema de vehículos eléctricos. Entonces, pues bueno, vamos a tener que identificar este valor para cada uno de ellos. Vamos a cuantificarlo. Se pueden utilizar distintas técnicas. Vamos a hacer un análisis eh, para ver la sensibilidad de eh, todas las partes interesadas respecto a aceptar eh, estos, eh, pues, bueno, los cambios que, que vienen. Y finalmente se van a alinear los valores, es decir, vamos a encontrar eh, la mejor solución global para que todas las partes interesadas estén contentas. A partir de toda esta actividad vamos a diseñar diferentes estrategias. Eh, algunas eh, de ellas pues, bueno, estarán asociadas con calidad de transporte de mercancías, consejos consultivos, podemos tener foros de transporte de mercancía o podemos introducir intermediarios para lo que están las redes. Podemos eh, tomar distintas acciones, pero todo va a trabajar dentro de este marco de transición para la situación actual a un nuevo modelo cooperativo. Vamos a tener un contexto general del sistema con nuestras oportunidades y nuestras barreras y vamos a tener que seguir adelante. El modelo de gobernanza con todos los impactos legales, medioambientales que iremos descubriendo. Vamos a tener una dinámica y acciones de cooperación que va a ser ese compromiso de todas las empresas y actores participando. Todo esto va a resultar en las acciones cooperativas que al final vamos a, a implementar y va a ser pues, esa estrategia dinámica de cooperación y ...de esfuerzos dirigidos por todas las partes para lograr el objetivo del modelo. La dimensión del software, pues bueno, aquí vamos a tener la distribución óptima de eh, esos puntos de transbordo... ...y los podemos resolver de varias formas. Eh, aquí el más utilizado es el problema del P-Mediano, que lo que vamos a hacer es encontrar unas eh, posibles localizaciones... ...y vamos a analizarlas. Vamos a ver cuáles son las óptimas para reducir... Eh, la distancia eh, de, de tránsito de, de la entrega de mercancías y ese sería nuestro nuestros eh, puntos de transbordo óptimos. Y una vez que los tengamos eh, vamos a encontrar las rutas óptimas para la entrega de, de esos envíos desde los eh, microhubs. Aquí vamos a tener factores críticos, pues, por ejemplo, para las bicicletas de carga, su velocidad, la pendiente de las calles, los tiempos, no es lo mismo entregar. Un, un paquete que entregar un alimento refrigerado, por ejemplo, y con todo esto lo que vamos a tener es un, pues bueno, un problema de enrutamiento de los vehículos que se va a tener que, que resolver dependiendo de las variables. Y finalmente tenemos el hardware. El hardware es el, el diseño de los vehículos eléctricos y además el tamaño de estos puntos de transbordo pues de acuerdo a todas las especificaciones técnicas que vamos a tener. Aquí vamos a considerar diseños, requisitos legales, costes y vamos a tener una amplia variedad de vehículos. Terreno de lo concreto: aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de implantación de bicicletas eléctricas en Ámsterdam. Aquí se pueden ver todas las barreras que han considerado: capacidad de carga, tiempo, la infraestructura de carga, autonomía, mantenimiento, radio de giro, aparcamiento. Dependerá de, de cada ciudad, de cada modelo y pues bueno con todo esto lo que tenemos que definir es el diseño óptico óptimo de eh, los vehículos de, de carga. Podemos utilizar experiencias previas de otros lugares y también vamos a necesitar experiencias del eh, sitio, que por lo que vamos a hacer encuestas, vamos a hacer entrevistas para obtener toda la información de... Pues, bueno, ¿qué capacidad de carga vamos a necesitar? Viajes diarios, distancias y un poco construir el modelo. Dos minutos. Por dar Alicia. un poco de luz. Esto, sí, me voy acabando. Por dar un poco de luz, pues bueno, hay países ya con una gran fruta eléctrica, como se puede ver, en concreto eh, Francia. Y hay otros operadores ahora mismo implantando. Hemos calculado que, por ejemplo, implantando en. En un modelo de, de transporte pues con carteros, a pie, furgonetas y demás, 180 bicicletas, se puede ahorrar hasta un 85% eh, de eh, emisiones de, de CO2. Y bueno, finalmente, iniciativas. Se han visto iniciativas europeas y una cierta resistencia al cambio de, de bicicletas eléctricas por motivos de seguridad y otros motivos. Y, pues bueno, ya sabemos que las ciudades-municipios van a tener un papel regulador, coordinador, facilitador, estimulador o de experimentación. Preguntándose cómo encajan las bicicletas en la infraestructura urbana para todos los actores involucrados. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de esos papeles eh, reguladores. Pues bueno, hay ciudades, por ejemplo, Utrecht, que eh, han establecido eh, zonas bajas en emisiones de cero CO2 y pues bueno, los vehículos eléctricos tienen movilidad eh, absoluta allí. Eh, coordinación, pues por ejemplo en Amsterdam pone en contacto eh, cargadores y, y gente que ofrece esas soluciones innovativas. Tenemos estímulos, se pueden dar subvenciones como en la Haya y en Maastricht para el uso de bicicletas de carga. Parte, papel experimental. Los gobiernos, los ayuntamientos pueden utilizar vehículos eléctricos. Y luego facilitar adopción. Podemos eh, instalar. Eh, bicicletas podemos dar eh, servicios logísticos desde gobiernos y ayuntamientos y bajar esas tarifas para quien queremos que los apliquen Con esto hemos recorrido un poco el, el gráfico que veíamos al principio, todas las partes que hay que integrar en ese modelo logístico. Espero que haya quedado un poquito más claro, así que bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Alicia, y, y sobre todo gracias porque ha sido muy interesante profundizar en, en el tema de las redes colaborativas para bueno pues para, para la distribución de, de vehículos eléctricos. Eh, antes de pasar al siguiente ponente, eh, a mí me gustaría recordarles que tienen la posibilidad de incluir las preguntas en la sección de, de preguntas, y sobre todo cuando incluyan la pregunta de, de, de GoToMeeting, y, sobre todo, por favor, al lado del encargado de los ponentes que, al que va dirigida la, la pregunta que, que ustedes dirijan, por favor. Eh, y ya, sin, sin más eh, demora, invitamos a Carolina Mesa eh, como siguiente panelista. Ella es la coordinadora del proyecto ICLEI en Colombia. Y eh, invitamos a Carolina que nos presente su ponencia que lleva por título Partes interesadas de la logística urbana y cómo involucrarlas en el proceso de formulación de políticas. Así que como el resto de los compañeros de, de panel, Carolina, por favor, eh, puedes compartir pantalla y de ese eh, minutos. Te iré avisando cuando, cuando resten unos minutos para finalizar. Gracias. No podemos escucharte, Carolina. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto, listo. ¿Y, y ven la presentación? Sí, también. Perfecto. Eh, eh, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos y todas. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, y precisamente como anuncié en mi ponencia, les da, voy a hablar del involucramiento de las partes interesadas en toda esa planificación de la logística urbana que se conecta obviamente con las dos eh, ponencias que ya veíamos anteriormente. Eh, entonces hablaré un poco del proyecto Ecologistics para entrarnos un poco en materia de lo que veremos y lo que les explicaré. Ecologistics eh, es un proyecto a nivel eh, mundial eh, que busca aumentar la eficiencia del transporte de cargo urbano y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Promoviendo toda eh, la sustentabilidad en toda la cadena logística. El proyecto eh, lo estamos sí, culminando este año, pueden ver en la presentación, en la, en la diapositiva que culmina el 2021, posiblemente nos iremos un poco más hacia 2022, es un proyecto que lo implementa EICLE y lo financia el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, y los socios tenemos a Despacio eh, con su sede en Bogotá, Colombia, Zaragoza Logistics Center en España, que obviamente eh, algunos de los eh, colegas participando eh, en este panel hacen parte de este Zaragoza Logistics Center como uno de nuestros socios y Smart Freight Center en Londres, Reino Unido. Y las ciudades que hacen parte del proyecto, como bien anunciado que es un proyecto global eh, tenemos tres ciudades en Bogotá, tres ciudades en Colombia, perdón, tres ciudades en Argentina, Córdoba, Rosario y Santa Fe y tres ciudades en India. Y con ellos desarrollamos una serie de actividades que son estas. El grupo de trabajo local entre privados y gobierno local. El desarrollo de una línea base de emisiones para tener precisamente los datos para poder ir planear todas las actividades que se quieren en torno a la logística de carga. Formular los planes de acción de logística de carbono L CAPUF por sus siglas en inglés, también identificar unos proyectos demostrativos y teniendo como base eh, ese ejercicio que hemos ido desarrollando en las en los tres países, recomendar tener una base de recomendaciones nacionales en a nivel, a nivel de transporte de carga, qué se requiere mejorar, qué se necesita a nivel nacional para que a nivel local se pueda accionar todas esas estrategias que se quieren implementar en torno a reducción de emisiones y mejorar la eficiencia en el transporte de carga urbano Y eh, por último, uno de los objetivos es difundir esas experiencias que precisamente importante poder compartir esos resultados y esos avances con ustedes el día de hoy. Entonces, el proceso que llevamos y la base central de este proceso es el grupo de trabajo local, esa interacción entre el privado, entre la academia, acá es muy importante resaltar también esa, esa articulación entre el gobierno nacional, entre el gobierno local y también lo decía en su ponencia Lisa Martínez cuando hablaba de esa articulación con todos los interesados, ¿cierto? Eh, teniendo esa base y esa conformación de los grupos de trabajo local, eh, se... Eh, empieza a trabajar con ellos esa ruta y esa hoja, esa, ese plan de acción en el corto, mediano y largo plazo, porque son esos los actores que van a disponer, van a indicar cuáles son esos retos, cuáles son esos, esos procesos, esas dificultades y cuáles serían esas soluciones más, eh, digamos, fácilmente adaptables a cada contexto urbano en cada uno de los ciudades y países que estamos desarrollando el proyecto. Eh, la importancia, entonces como les venía diciendo, es esa cooperación. Muchas veces no es fácil, pero hay que intentar mantener ese diálogo entre el sector público y privado para precisamente apoyar la formulación de políticas y siempre estar activando reuniones, conversas, diálogos, tener un punto de, de acuerdo, un punto de diálogo entre, entre los actores. Entonces, ¿cuáles fueron las orientaciones que hemos tenido y que hemos venido desarrollando desde 2018? Por eso no es un trabajo fácil, pero se ha ido logrando y se tienen ya varios avances. Entonces, las partes interesadas, ¿cuáles son? Mapearlas, ¿de dónde vienen? ¿de qué sector? Luego se recomienda tener una formalización, una formalización de las partes por medio de un decreto, por medio de un memorándum de entendimiento, cómo lo eh, visualice o lo quiera la ciudad, pero es importante que queden claras esas partes interesadas con sus roles, ¿cierto? Y el seguimiento, esa interacción continua, cuánto nos vamos a reunir, cómo vamos a tener esos canales de comunicación para que se mantenga, pues digamos, fluido y todos estemos como al tanto de lo que está pasando en esa hoja de ruta que se va a proponer. Entonces, por ejemplo, ya tenemos unos ejemplos. En Rosario, Argentina, la ciudad formalizó un grupo de trabajo con múltiples partes interesadas en el caso de Bogotá, cuando inició el proyecto, yo ya tenía una red de logística urbana muy consolidada, muy activa, entonces lo que se hizo es, y Clay, eh, por medio del proyecto Ecologistics, se hace parte y se vincula como un nuevo actor a esa red de logística urbana. Un caso similar pasó en el área metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia, donde precisamente antes de entrar el proyecto, y poner en marcha ya existía un grupo de trabajo que para este caso se llama Alianza Logística Regional Antioquia Líder. En ese caso, entonces, también solicitamos la adhesión de la red ICLEI a ese grupo de trabajo que ya estaba muy activo, sigue siendo activo y está, digamos, generando una serie de dinámicas en el territorio muy interesantes. Eh, teniendo la base, como les decía, esa conformación... las por minutos, base... Perfecto. Perfecto. Eh, se inició la construcción de esos planes de acción de logística urbana bajo en carbono. Entonces, es uno de los productos principales del proyecto Ecologistics y busca ese proceso participativo. Esa estructura principal ya se tiene en, los, eh, en las nueve ciudades de India, Argentina y Colombia. Se identificaron los ejes estratégicos y cuando indico que se identificaron fue un trabajo articulado con ICLEI y los grupos de trabajo locales que fueron vinculados, que fueron creados. Eh, se tienen los objetivos, acciones, metas e indicadores de cada uno de esos ejes. Entonces, esta es, digamos, como una línea del tiempo de todo el involucramiento de las partes interesadas a lo largo del proceso. Mapeo de partes interesadas, reunión preliminar con los actores para identificación de los DOFA. El tercer punto ya se viene hablando de unos talleres de validación de los ejes estratégicos. Otro taller para la revisión de las metas y la validación final de los documentos. Y por último, ya para irles comentando, también en esa, como se, se tienen esos planes de logística, la idea es implementarlos en el corto, medio y largo plazo. y Hay unas metas por cumplir, hay unos indicadores del, que permitan hacerle un, un adecuado eh, seguimiento, pero entonces dentro del proyecto se vio la necesidad y la importancia de poner eso a nivel nacional, es decir, de llevar esas barreras, esas limitantes, esos ejes estratégicos, esos planes a nivel nacional y poder diferenciar y poder identificar qué recomendaciones se requieren. Y aquí fue muy importante ya ese, esa mirada de gobierno nacional, ministerios de transporte, ministerios de ambiente, ministerios de planeación o su respectivo nombre en cada país. Entonces, acá, obviamente, también tuvimos una revisión normativa y mapeo, consulta con las partes interesadas retroalimentación de los actores y, finalmente, consolidar cuál sería la propuesta a nivel de país para que el Gobierno Nacional lleve en cuenta esas recomendaciones en los siguientes años. Eh, por ejemplo, un tema para Argentina, algunos ejemplos que ya se tiene consolidado, hay siete recomendaciones, institucionalización y gobernanza, soporte técnico, observatorio de la logística urbana, herramienta de estimación de misiones, financiamiento, promoción de experiencias locales, programas de sensibilización normativa y todo eso se tendría en cuenta a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, es muy importante y un punto acá que se resalta es que se, la idea es crear una unidad que permite esa articulación entre lo nacional y lo local para que se puedan llevar a cabo las demás recomendaciones que acá se lista Y en Colombia se definieron cinco, por decir, acá tenemos algunos ejemplos, Marco de la política para la adquisición de una flota de carga tecnologías de bajas y cero emisiones, que ya en la, la primera ponencia se hablaba de todo el tema de vehículos eléctricos, todo el tema de esos incentivos y desincentivos para el cambio de tecnología, zonas urbanas de aire protegido, también en algunas de las ponencias mencionaban cómo algunas ciudades ya están implementando sus zonas urbanas, entonces proponerla, entre otras. Eh, sí, perfecto. Entonces, con esta presentación finalizo de una manera general el trabajo que se ha venido realizando desde CLEI, eh, América del Sur, con países como Argentina y Colombia en el marco de articular los grupos de trabajo local con todas estas iniciativas de logística de carga urbana. Quedo a disposición por si tienen algunas preguntas, espero no haberme llevado mucho más del tiempo eh, dispuesto para mí y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti Carolina. Has terminado también justo en el, en el tiempo establecido. Eh, yo creo que ahora vamos a hacer un paréntesis, vamos a interactuar con nuestra audiencia a través de un sondeo. Vamos a pedirles que respondan este sondeo que les, les va a aparecer ahora mismo en sus pantallas y vamos a plantear una pregunta. La pregunta que vamos a plantear para, para el sondeo es la siguiente. ¿Cuáles son las principales barreras para la penetración de la electrificación en la logística urbana? ¿Tienen ustedes cinco opciones para responder? Por un lado, eh, una barrera sería la falta quizás de puntos de recarga en entornos urbanos, o bien una falta de iniciativa público-privada, o falta de incentivos, o falta de capacitación en, en vehículos eléctricos, o quizás falta de políticas o regulaciones. Vamos a dejar eh, un par de minutos para, para ver si, si los, eh, las personas que nos están siguiendo eh, pueden responder y veremos... Y veremos cuáles son las conclusiones de, esta, de este sondeo. Vemos que de momento es la falta de políticas y regulaciones la que lleva más de la mitad de, de las respuestas como principal barrera para la penetración de la electrificación en logística urbana. De momento votado el 50% el 51% de nuestra audiencia. Vamos a ver si se animan a seguir votando. Ahora lo vemos en pantalla. Tenemos un 56% de momento que eh, votan sobre eh, la falta de política o de regulaciones como principal barrera. Seguido de del 16%, falta de incentivos y seguido muy cerca de la falta de iniciativa público-privada. Parece ser que la falta de capacitación no es eh, uno de los principales obstáculos. Vamos a esperar unos segundos más para finalizar el sondeo. tenemos el 55% de los votos para obtener una, una muestra aunque ya se ya ya se ven las respuestas pero quizás pudiéramos llegar a, a tener entre un 60 y un 70% de de los asistentes en, nuestra, en nuestro sondeo muy bien pues hemos hemos acabado el, el sondeo el 56%, eh, ha tenido, el 56 de las respuestas perdón, han sido para la falta de políticas y regulaciones y seguido repartido muy de cerca por el 16% falta de incentivos, 14% falta de iniciativa público-privada y 11% falta de puntos de recarga. Al final, eh, la capacitación, eh, al final han sido un, las personas que ven como una barrera la falta de capacitación corresponde solamente a un 3%. Es decir, eh, esto da lugar a una gran conclusión. El, la capacitación eh, es necesaria, probablemente todavía no, no existe una formación a todos los niveles, pero, pero es algo posible y factible, ¿no? Y prueba de ello es este, este seminario, ¿no? Estos paneles que están teniendo lugar y que, por supuesto, tienen lugar, a, eh, bueno, pues por boca también de o por acciones también de otros proyectos europeos. Pero sí que es cierto que, desde mi punto de vista, cualquier iniciativa en, en, en temas de logística urbana o de movilidad eléctrica, desde luego tiene que ir respaldada por, por políticas y aseguraciones, y yo creo que la mayor parte de los asistentes hoy se inclinan un poco por, por este lado. Muy bien, pues muchas gracias por, el, por, por sus respuestas ¿no? en este sondeo. Y, y bueno, vamos ahora a continuar con, con las ponencias de nuestros casos de estudio. En este caso eh, me gustaría introducirles a todos ustedes a John Pritchard, es analista e investigador en el, área, en el área de transporte y nos va a hacer una presentación sobre el potencial de reducción de emisiones de la logística urbana, en el caso particular de Argentina. Eh, John, por favor, buenas tardes, buenos días, eh, cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Y como todos tus compañeros de panel, eh, tienes 15 minutos por delante para, para tu presentación. Muchísimas gracias. Creo que tenemos a, a Luis por aquí. Muchísimas gracias. Eh, espero que, que no me puedan escuchar No te puedan ver mi pantalla. Lo que no vemos es tu, tu eh, cámara web para verte a ti. Creo que ahora sí, ya... Ahí está. Muchas gracias. Bueno, eh pantalla en sí de acuerdo eh, un momentico por favor buenas tardes a todos y Bueno, eh, hoy le, le quiero dar las gracias por, por invitarme a presentar y quiero resaltar que los resultados eh, que vamos a presentar hoy no se enfocan solamente en la logística urbana. Eh, para descarbonizar el transporte de carga necesitamos una, una, un, herramientas a nivel urbano y interurbano. Y la logística ur, urbana es solamente ese último paso de una cadena que es realmente global. Entonces... Eh, realmente, eh, la parte de los hice va a, va a ser solamente una parte de lo que voy a presentar hoy. Voy a comenzar introduciendo el proyecto un poco, lo que es el proyecto DTE, Descarbonizando los Transportes, y Economía Emergentes. Y luego pasar ya a Argentina, donde va, voy a hablar un poco sobre los desafíos del sistema de transporte de carga en Argentina, un poco de esos escenarios de políticas de descarbonización que desarrollamos y de cuáles fueron y luego voy a pasar a los resultados preliminares y también las reflexiones finales. Bueno, la iniciativa de Descarbonizar Nuestra Ruta de DTI busca pasar de, a acciones concretas en la mitigación de, del CO2. Y, más específicamente, dentro del proyecto DTE, buscamos identificar medidas pertinentes para desarrollar y mejorar rutas para la descarbonización, es decir, Queremos ver cuáles son las posibles opciones que tenemos para llegar a un punto donde esté totalmente descarbonizado nuestros transportes. Entonces, este proyecto de DTE es un proyecto que es realmente global porque realmente tenemos eh, un enfoque global porque hay muchas cosas que tenemos en común en muchas partes del mundo. Entonces, eh, este proyecto, tenemos un proyecto en Argentina, en Marruecos, en India y en Azerbaiyán. Y hoy le voy a presentar solamente los resultados de Argentina. Entonces, eh, del punto de vista del sistema de transporte interurbano de carga en Argentina, nosotros identificamos varios puntos que eran realmente los desafíos principales. Tienen un parque automotor de edad avanzada con muchas emisiones de gases de efecto invernadero. También hay mucha falta de alternativa viable al transporte de carretera a nivel interurbano. Y finalmente, que es un problema que creo que tenemos en todas partes, es que cómo podemos reducir las emisiones y al mismo tiempo mantener la competitividad económica y continuar sacando a la gente de la pobreza. ¿no? Entonces, eh, para hacer este análisis, se hizo un análisis de escenarios de descarbonización del transporte de carga en Argentina. Eh, desarrollamos siete escenarios diferentes de política pública, y lo hicimos realmente dentro del marco del modelo de carga global del FIT y esos resultados se proyectaron al 2015 que era el escenario base y el presente que era la información que teníamos y luego en el 2030 y en el 2050 eh, queremos destacar que no son proyecciones lo que realmente son posibles avenidas que se podía que podríamos explorar y cuáles serían los impactos de algunas medidas en el específico entonces eh, el punto de partida de nuestro análisis es el escenario base. Ese escenario incluye compromisos existentes eh, para descarbonizar los transportes, pero no incluye nuevas políticas de descarbonización, ni mayor compromiso, ni nada de ese tipo. Eh, pero sí no, lo que nos permite es tener ese contexto para poder comparar los otros escenarios de políticas públicas que estamos incluyendo. Eh, y ver cuál es la trayectoria actual. Después tenemos un proyecto, eh, un escenario donde vemos mejoras intermodales y de infraestructura, donde podemos ver cuál es el impacto de un mayor uso de soluciones intermodales. Eh, a nivel de transporte interurbano, eh, tenemos una renovación de toda la flota de camiones y una transición a gas. Luego, nuestro escenario 4 que él, es el de más interés para la presentación de hoy, es cuáles serán los impactos de descarbonización si electrificamos todo el transporte de carga para el 2030. Eh, además de eso, tenemos algunos escenarios que son más de tendencias globales. O sea, si, si, si continúa el aumento en la demanda de mercancía de, de, debido al comercio en línea, ¿cuál sería el impacto sobre la demanda de todo eso? Otras tendencias globales son eh, los impuestos sobre el carbono, eh, la reducción de velocidades, la impresión de 3D, y si hay una desorganización general del comercio mundial. Y finalmente lo que hacemos es que combinamos los escenarios 2, 3, 4, 5 y 6 y aplicamos todas esas medidas al mismo tiempo para ver cuál es el resultado de, de, de aplicar todas las medidas juntas, a ver si tienen mayor impacto. Entonces, eh, como dije, eh, nuestro modelo es un modelo global que incluye un componente global de transporte, pero también tiene un componente doméstico. Y realmente la, la red está completamente integrada, o sea que podemos ver cómo se mueve un tipo de mercancía desde cualquier parte del mundo a cualquier otra parte del mundo, eh, sin importar el tipo de, de transporte que se use. O sea que realmente va de puerta a puerta, incluyendo la última milla, eh, si hay un componente marítimo, si hay un componente de carretera, de, de avión o del tren, o de, también de eh, un transporte fluvial, todo está incluido y todo se estima al mismo tiempo. Eh, pero bueno, esta es la primera vez que nosotros realmente estamos aplicando este modelo a nivel nacional, y para hacer eso tuvimos que realmente actualizar toda la red en Argentina para poder tener resultados que fueran viables. Eh, entonces, ¿qué fue lo que nosotros... encontramos en Argentina. Lo primero es que en nuestro escenario base, como ya les dije, es <coughs> la trayectoria actual, nosotros podemos ver que estamos esperando que aumente casi un 50% para el 2030 la demanda de carga de superficie, es decir, de demanda de carga interurbana y urbana. Y para el 2050, más del 150% de aumento. Eh, más allá, dentro de nuestros escenarios, podemos ver que el escenario de comercio en línea, además del de, escenario de tendencias globales y el, es, el escenario combinado, que es el escenario donde también se incluyen todos los demás, va a haber un aumento todavía mayor de la demanda. Es decir, que es un desafío enorme poder descarbonizar el transporte porque, por lo que podemos ver, no va a haber menos demanda. Entonces, tenemos que realmente encarar ese desafío eh, usando todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Ahora, en cuanto a la electrificación, en el escenario de electrificación del transporte de carga urbana, de logística urbana de última milla, eh, lo que podemos ver es que es de suma importancia porque eh, a nivel argentino, el 22% de las emisiones eh, relacionadas a, al transporte de carga vienen del transporte urbano que es lo que tengo aquí en rosado a, eh, en la pantalla entonces, después del transporte de carretera es el, es el sector que tiene la mayor, el mayor impacto en, en cuanto a, la, a las emisiones si electrificamos todo, todo el transporte de logística urbana con una, una flota nueva de camiones urbanos eléctricos, podemos ver que en comparación al resultado del del 2015, nosotros esperaríamos que las emisiones fueran un 5% menor de las que tuvimos en el 2015, pero todavía más importante es que si lo comparamos con, con la trayectoria actual, para el 2030, si no hacemos nada, serían eh, un 20% ma eh, mayor, y para el 2050, casi 30% mayor. Entonces, realmente, electrificar nuestro, nuestra flota de camiones de logística urbana, este es tu importancia si queremos descarbonizar todo el sistema. Ahora, no sé vino, que, eh, hay un impacto todavía mayor, porque luego del escenario combinado, ese escenario es donde teníamos la mayor reducción de emisiones, y se recibían un 20% de gas por el 2030. Entonces, ¿qué quiere decir? Realmente, nosotros en cuestión de demanda de carga, eso va a continuar creciendo. Y como pueden ver aquí, si no hacemos nada, realmente va a haber muchísimas más emisiones. Pero si renovamos nuestra flota interurbana y electrificamos nuestra el puerta de carga, los dos tienen su impacto. Pero donde hay todavía un impacto todavía mayor es en el escenario combinado, porque además de el impacto de la renovación de la flota, además tenemos el impacto del cambio modal, el impacto de una regionalización del, del transporte de carga internacional, donde hay menos trayectos de larga duración. Eh, pero lo que quiero dejar claro con esto es que realmente si no tenemos medidas certeras, las emisiones relacionadas al transporte van a continuar aumentando. Entonces, algunas reflexiones finales. Realmente, como podemos ver, en cuanto a la demanda, las, las medidas actuales que tenemos en vigor no serían suficientes para contrarrestar el aumento de la demanda. Y si no hacemos nada y no cambiamos nada, vamos a tener un aumento en las emisiones. Además, si algunas tendencias emergentes, como el, <coughs> las compras en línea, continúan aumentando, el aumento de las emisiones podría ser aún mayor. Por lo tanto, si queremos reducir las emisiones en Argentina, necesitamos una multiplicidad de herramientas. Y estas no pueden ser solamente urbanas, no puede ser solamente urbana Realmente, para encarar este desafío necesitamos herramientas a, todo, a todos los niveles. Entonces, no deberíamos enfocarnos solamente en una cosa, pero usar todo lo que tengamos a nuestra disposición para tener mejores resultados. Eh, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy, este trabajo no lo hice yo solamente, tengo un equipo de trabajo eh, bastante extenso, que todos contribuyeron a este trabajo, y esto viene de una publicación que esper esperamos que pueda estar disponible para todos eh, para el mes que viene, y donde podemos entrar en más detalle. Y bueno, estoy disponible para cualquier tipo de pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John. Eh, las preguntas las formularemos al final, creo que van, van entrando ya preguntas de la audiencia. Y pasamos ahora con un caso de estudio europeo. Vamos a invitar a, a Diego Artigot, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, para que nos presente la situación de la ciudad de Zaragoza en logística urbana y acciones incluidas en la agenda relacionadas con movilidad eléctrica. Eh, cuando quieras, Diego, puedes compartir tu pantalla y, y tienes eh, 15 minutos para realizar eh, tu presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Me oye? Eh? Sí, perfectamente, Diego. Vale, a ver si consigo compartir la pantalla. ¿Y... ¿Estáis viendo también la pantalla? Sí, se ve, se ve todo ok. Vale, perfecto. Ahora, ahora ha salido de presentación, ahora, perfecto. Vale. Muy bien, de acuerdo, pues bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias al Zaragoza Logistics Center por invitar a la Oficina de Promoción de Movilidad Eléctrica y Conectada de Zaragoza y su entorno a estos a estas eh, jornadas que estáis teniendo y yo os voy a hablar pues de un caso de, de éxito que tenemos aquí en, en Zaragoza que ha sido eh, la creación de, de esta oficina que lleva ya algo más de dos, dos años funcionando. Os voy a explicar un poquito pues, eh, cómo ha sido su diseño, qué misiones tenemos, qué tipo de beneficiarios hay, las actividades que hacemos, así como la página web, redes sociales y unas pequeñas pinceladas sobre las ayudas a la movilidad que tenemos aquí en, en Aragón. Esta oficina nace como una colaboración entre el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza y la Cámara de, de Comercio. El consorcio está formado... El gobierno de Aragón, su Consejería de Vertebración del Territorio y Transportes, por el Ayuntamiento de, de Zaragoza, que son los, los mayores socios de este consorcio, y luego también participa la Diputación Provincial de Zaragoza, así como los 30 municipios que se ubican en torno a, a Zaragoza. La Cámara de Comercio, para que no lo sepáis, pues es una entidad pública de derecho privado en la cual están adscritas todas las empresas y autónomos de Zaragoza y su provincia. Estamos hablando pues, entre empresas y autónomos de cerca de 90.000 90 eh, entidades. Entonces, eh, lo que sucedió eh, con estas reuniones que tuvimos la cámara y el consorcio, vimos que se necesitaba un punto de encuentro, tanto para la industria, el comercio, la ciudadanía y las instituciones en torno a la, a la movilidad eléctrica que era un tema que hace dos años y medio en, en Zaragoza estaba cogiendo mucho auge, sobre todo eh, gracias al, al último plan de movilidad que se hizo de la, de la ciudad de Zaragoza, el PEMUS. La oficina la inauguramos el, el 15 de abril de 2019 y tiene su sede física en lo que es la, la Cámara de, de Comercio. Por lo tanto, esta oficina lo que pretendemos es que sea este punto de encuentro entre el tejido empresarial. Aquí me estoy refiriendo eh, a lo que son fabricantes de automóviles, vendedores, concesionarios de automóviles, fabricantes de patinetes, bicicletas, motos eléctricas, así como todo aquel entorno empresarial que está relacionado con los puntos de recarga tanto los fabricantes como los distribuidores. Y dentro del tejido empresarial también tenemos muchos usuarios, porque como estáis viendo en estos seminarios, pues la movilidad urbana de última milla en distribución de, de mercancías, por ejemplo, pues es un sector que se ha acercado mucho a la, a la oficina para conocer qué tipo de vehículos estaban a, a su disposición y qué tipo de ayudas había ...para poder mejorar su distribución urbana, ya que en Zaragoza se está implementando bastante lo que es el vehículo eléctrico para la distribución de mercancías. Después, por supuesto, la mayor parte de nuestros usuarios es la ciudadanía en general. Eh, aquí en España todavía hay mucho desconocimiento sobre lo que es el vehículo eléctrico, porque bueno, nosotros igual que estamos en un mundo de, que lo conocemos más, sabemos el eléctrico 100%, el híbrido, híbrido enchufable... Eh, sistemas de gas, pero la ciudadanía en general está muy perdida con toda esta nomenclatura y con todo esto de cuánta autonomía tienen, cómo se recargan, etcétera. Entonces, muchas de las consultas han venido por, por esa parte y, sobre todo, sí. ¿no? ¿ya hay ayudas para tanto la compra como eh, instalar un punto de recarga, y por último, también otro de, de nuestros clientes muy importantes están siendo las entidades públicas. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho con los municipios de, del entorno de, de Zaragoza porque están instalando puntos de, de recarga. Entonces, pues, cómo hacerlo, las ayudas que hay, eh, está siendo alguna de, de las preguntas que nos están haciendo. Estos 29 meses de funcionamiento, como os comentaba, en nuestras actividades la atención de consultas ha sido lo más, lo más importante, ¿eh? tanto presenciales como por correo electrónico, como telefónicamente, más de 2.100 consultas y en un 70% han sido ciudadanos en general, un 25% ha sido el sector empresarial y un 5% relaciones con instituciones. Pero dentro de nuestras actividades pues colaboramos mucho con la Universidad de Zaragoza, han venido alumnos a hacer el trabajo de fin de grado o realizar prácticas haciendo distintos, distintos trabajos, pues por ejemplo, este último de las prácticas hizo una geolocalización de todos los puntos de recarga que hay en estos momentos en, en Aragón, con más de 300 puntos de, de recarga en nuestra comunidad autónoma, o por ejemplo, eh, otro, otro alumno que hizo un trabajo de fin de grado sobre el análisis de la distribución, accesibilidad, y capacidad de las infraestructuras necesarias para la recarga de baterías de vehículos eléctricos en la ciudad de Zaragoza. Cuando la oficina comenzó su funcionamiento estaban censados 52 puntos de recarga. En estos momentos estamos ya en 83 y hemos mantenido reuniones con el ayuntamiento de Zaragoza porque está pensando en sacar a concurso otro, otro paquete para, para puntos de recarga. Hemos participado en la feria de Stock Car, una feria muy, muy, muy famosa aquí en, en Zaragoza, ¿eh? cuando, cuando los concesionarios pues, tienen su, su stock y quieren sacarlo. Y es muy curioso porque hace cinco años, que fue la primera edición, vendieron tres coches eléctricos. Y por culpa de la pandemia se tuvo que posponer, porque hemos estado un par de años, como todos sabéis, con muchas restricciones. Y este último año, en el mes de abril que fue la feria, ya fueron 56 los vehículos eléctricos que se vendieron. Entonces, se está viendo un importante aumento. Otra de nuestras actividades muy importantes son las jornadas. Jornadas de difusión para la ciudadanía en general, como pueden ser la que hicimos sobre el plan MOVES 2. Ahora vamos a estamos preparando el MOVES 3. Jornadas para empresas, ¿eh? sobre flotas de vehículos eléctricos en empresas que tuvimos, contamos con la experiencia de Endesa, de Correos y Atades, nos explicaron cómo ellos están cambiando todo lo que es la flota, la flota normal de combustión a, a flota eléctrica. Con la pandemia nos tocó ajustarnos, como todo el mundo, y pasarnos a los, a los webinars, y aquí estuvimos con la Universidad de, de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, la ciudad movilidad a escala humana. También tuvimos otro webinar muy interesante con la única empresa de coche compartido que existe en estos momentos en, en Zaragoza que es Alma Mobility eh, Zaragoza, para que os hagáis una idea no es Madrid o Barcelona ¿eh? la población es de 750.000 habitantes y tiene un modelo de, de movilidad urbana muy, muy bueno, ¿eh? tanto con el tranvía los autobuses, los patinetes las bicis eléctricas, las bicis normales, las motos por lo tanto, esta empresa de, de coche compartido, de car sharing, lo que hizo para entrar en Zaragoza, porque lleva ya cerca de tres años funcionando, es dar servicio a las empresas. El entorno empresarial de Zaragoza es muy importante y entonces en esta jornada, Alma Mobilita y junto a Atlas Copo, una empresa que está ubicada a 35 kilómetros de Zaragoza, fueron los primeros que empezaron a utilizar este... Te quedan siete minutos, ¿vale? Simplemente Pero... de modo informativo. No tienes... eh... Y por, lo tanto, y por lo tanto nos explicaron cómo, cómo están funcionando ¿eh? ahora ya pues eh, con ocho vehículos están ampliando toda, toda su flota y sus, y, sus, y sus usuarios y luego por supuesto pues bueno nos tocan presentaciones diversas en radio prensa televisión eh, comisiones etcétera muy importante son la, la semana de movilidad europea ¿eh? donde, donde también eh, participamos activamente de una forma de una forma muy importante y una de las, de las presentaciones que más nos ha gustado y hemos tenido pues, más, más éxito con ella fue cuando la cumbre del Clima COP25 nos invitaron a, a presentar esta idea pionera, que, que, era, que era nueva en España, sobre la oficina de movilidad eléctrica. Que en un principio era eléctrica y este año hemos puesto también conectada, pues estamos ampliando, por lo tanto vemos que, que, se, está, que se está realizando un, un buen trabajo con la oficina y está siendo interesante. Comentaros que tenemos la página web, aparte de tener una oficina física, por lo tanto, os invito a visitarla, eh, movilidadeléctrica.zaragoza.es, donde tenemos eh, todos los puntos de recarga que hay en Zaragoza y su entorno de acceso público, una sección de noticias, una sección de vehículos, que está muy bien para que los usuarios puedan ver desde patinetes, coches, furgonetas, qué tipo de vehículos eléctricos existen, y... Otra sección muy importante, y a todos los que estáis viendo esta conferencia, os invito, si queréis, a escribir algún artículo sobre movilidad eléctrica. Tenemos nuestra, nuestra sección de artículos y, por lo tanto, si alguien está interesado, como lo dejaré a Susana en la presentación, tenéis mi correo electrónico y, si queréis eh, que os publiquemos, estaremos encantados de poneros en la sección de artículos. Luego con la pandemia abrimos lo que es las redes sociales. De momento solo tenemos LinkedIn, pero muy bien, muy útil. Nos está dando una proyección no solo nacional, sino también internacional. Y por último, para daros unas pequeñas pinceladas de lo que es este Moves 3 que tenemos ahora en, en Aragón, que son las ayudas para la adquisición o de vehículos eléctricos o desplegar infraestructuras de, de recarga. Son ayudas. Que vienen a nivel estatal lo pasan a cada comunidad autónoma y en España cada comunidad autónoma gestiona estas, estas ayudas. Como os he dicho hay dos actuaciones, una es la, la primera para vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible que puede ser una adquisición o directa o leasing o arrendamiento. La segunda para la implantación de la infraestructura de recarga para cualquier tipo de uso, tanto privado como, como público. Eh, aquí veis una pincelada de los, de los vehículos que son elegibles. Pueden ser turismos, furgonetas, motocicletas eléctricas, el cuadriciclo ligero y el cuadriciclo pesado. Desafortunadamente en este MOVES 3, no como en el anterior, sí que había para camiones y autobuses. Tienen previsto sacar líneas específicas para, para estos vehículos. Y las cuantías de las ayudas pues son muy interesantes porque en furgoneta puedes llegar hasta los 9.000 euros si achatarras un vehículo de 7 o más años y en el caso de los turismos pues hasta 7.000 euros. Dependiendo de qué tipo de solicitante eres y de qué tipo de vehículo vas a adquirir, pues las ayudas varían. Y por una parte estaba en la que os he enseñado de particulares autónomos administraciones y, por otro lado, están las ayudas a empresa, que son algo menores, pero también muy, muy interesantes. Y lo que se refiere a las ayudas de la implantación de, de los puntos de recarga, aquí lo que te dan es un tanto por ciento del coste elegible, que puede llegar del 70% en lo que son autónomos particulares, comunidades de propietarios de administración sin ánimo de lucro, hasta un 30% en grandes, en grandes empresas. En España, municipios de menos de 5.000 habitantes les están dando un 10% más de, de ayuda. O sea, que veis que las ayudas son muy, muy, muy elevadas. Cualquier tipo de destinatario al final puede pedirlas. Aquí, para que veáis lo que os comentaba, de que simplemente el Gobierno de España da a cada comunidad autónoma, a Aragón nos han tocado 11,2 millones de euros hasta el 2023 y que las ayudas se solicitan a través, telemáticamente, a través de la página web que ha habilitado la, el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, para finalizar, tras estos 29 meses, eh, las conclusiones que, que hemos sacado en la oficina es que todavía hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía de lo que es el vehículo eléctrico. Se lían un poco con el tema pues, de eso, de un vehículo eléctrico puro, un híbrido, un híbrido enchufable, el gas natural. Entonces, todavía, todavía falta eh, explicar, explicar bien a, a la ciudadanía estos conceptos. Tenemos una deficiencia. Una de, un déficit bastante importante en infraestructuras de recarga y en el tema de autonomía de las baterías todavía los ciudadanos tienen un cierto temor a, a, que, a, que, a quedarse colgados con, con el tema de, de, de, del coche eléctrico. Por la parte positiva, sí que vemos un compromiso empresarial muy, muy grande. ¿eh? tanto Todas las empresas relacionadas con el sector están dando un empuje, un empuje muy fuerte en este, en este sentido. Y, por último, la necesidad de que siga habiendo esta colaboración público-privada y el impulso público dentro de lo que es la, la movilidad eléctrica. Así que, muchísimas gracias por, por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos y encantado de continuar con vosotros. Pues muchísimas gracias, Diego, por este caso de estudio eh, europeo. Y para completar ya el panorama internacional, vamos a ver otro caso, en esta, en esta ocasión eh, un caso de estudio latinoamericano. Eh, vamos a dar paso a Daniel Fernando Prato Sánchez, el es coordinador científico de la empresa Lógica, que nos va a presentar las lecciones aprendidas del proyecto Bicicarga, hallazgos del uso de bicicletas de carga electrónica para la logística de última milla. Así que Daniel, cuando quieras, tienes eh, 15 minutos por delante para tu presentación. Hola, gracias, ¿ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues de nuevo gracias por la invitación, que interesante estar aquí compartiendo diferentes iniciativas. Como ya lo mencionaron, esta es una que, que se lideró a través del de, eh, Banco Mundial y el, el IFC para desarrollar alternativas innovadoras en la distribución de carga, por, por puntualmente en temas de última milla. Eh, el proyecto estuvo acompañado por la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Eh, nosotros fuimos el, el equipo técnico y el espacio apoyó la, la operación y la implementación de, del piloto. Entonces, rápidamente, nosotros hacemos parte también de la red SCALE. Hace más o menos 12 años nos dedicamos a desarrollar proyectos de investigación aplicada para resolver necesidades de, industria, de movilidad, logística y transporte en, en Colombia, puntualmente. Y bueno, algunos de los, de los logros que, que podría darles de, de entrada eh, con la implementación del piloto es primero diseñar un modelo de distribución de última milla que funcionara para nuestro contexto cultural, económico, social. Eh, logramos implementar un piloto de aproximadamente 6-7 mes, meses para poder evaluar bajo qué condiciones el modelo eh, podría llegar a ser viable y a partir de esos resultados establecer y definir algunos lineamientos de escalabilidad que sirvieran como soporte para la las autoridades locales eh, y permitieran apalancar el, la implementación de, de un modelo de ciclo logística. Y uno de los que más me, me parece interesante es empezar a hablar de conformar redes de valor en ciclo logística. Entonces, cuando, cuando iniciamos el proyecto, eh, fuimos a, a, a ver cuáles eran las necesidades de los generadores, de los operadores, cuáles eran las capacidades de los fabricantes... Eh, y nos dimos cuenta de que no había una articulación que facilitara el flujo de los procesos de los productos a través de, de este tipo de vehículos. Entonces empezamos un, un ejercicio en donde primero se hizo un análisis preliminar, entendimos para Bogotá qué productos, qué sectores y bajo qué condiciones podríamos, eh, podría tener un mayor potencial el piloto, esto fue... Entender cómo se mueven las cargas en Bogotá, por qué zonas, eh, con qué capacidades, con qué frecuencia de, de, de distribución y to, todo esto para comenzar a pensar el diseño. Llegamos a, a, a entender eh, que si bien el, el, el, este tipo de ejercicios es muy exitoso, ha sido muy exitoso en temas de paquetería, podíamos explorar otros sectores que ya en un momento les voy a compartir. Lo siguiente que se hizo fue todo el involucramiento de las empresas, ya participantes en el piloto, fabricantes, operadores, la misma comunidad estuvo involucrada, las empresas que proveían la tecnología. Después vino el despliegue y ya la, finalmente la, la hoja de ruta. Entonces, eh, importante, ya lo han dicho varias veces, tener en cuenta el contexto eh, que, que se ha hecho en el mundo, en Europa encontramos varios pilotos en los que eh, identificamos también barreras muy similares a las que tuvimos acá y eh, la primera de ellas fue entender o convencer a las empresas de por qué realmente deberían apostarle a la ciclologística. usualmente se percibía como algo no eficiente, la capacidad de carga no va a ser eh, la, la, la suficiente para la operación si yo soy una empresa pequeña no, no voy a alcanzar a, a tener una, una demanda lo suficientemente robusta como para garantizar la operación. Desde el punto de movilidad estaba la cuestión de, eh, el, digamos, la, la, la disponibilidad de las zonas de carga habilitadas en la, en la ciudad, uno, y dos, el tema, el tema normativo. En el caso de Bogotá hay un vacío que por un lado ni lo prohíbe ni lo permite. Entonces, en algunos casos, digamos, no nos apegamos a ese vacío, pero para poderlo escalar sí tiene que haber claridad en la norma eh, para darle tranquilidad a las empresas. Y por supuesto que el tema de educación siempre ha sido un, un aspecto fundamental para poder sensibilizar y y, y garantizar de alguna manera la, la, el éxito de, de este tipo de iniciativas. Se definieron indicadores en diferentes frentes. Desde el punto de vista logístico, estábamos monitoreando una cantidad de variables de cuántas entregas, de las distancias recorridas, de si entregó a tiempo o no, de si habían devoluciones. Eh, bueno, eso, entre otros, desde el punto de vista ambiental, monitoreamos el consumo, las emisiones equivalentes, eh, el consumo que necesitaban la, los vehículos eléctricos y como lo dije anteriormente, también involucramos a la comunidad, eh, a los conductores, bueno, a diferentes stakeholders para poder eh, ver desde, desde su perspectiva cómo veían la implementación de este tipo de modelos y un tema también financiero de si realmente varió, cambió mejoró la, la operación o no eh, con respecto a una línea base. Entonces, eh, en términos generales, eh, tuvimos empresas entre, que estuvieron piloteando entre tres y seis meses y, y trabajamos con dos modelos operativos. Aquí hay algunos números, eh, solamente acá resaltar que estuvimos re, eh, trabajando con tres sectores alimentos con su masivo paquetería, ahorita hablamos un poco más en detalle, cada uno con sus barreras y con sus oportunidades eh, y estos son los dos modelos, entonces el modelo 1 lo llamamos operación centralizada y estaba diseñado para aquellas empresas que estaban dentro de Bogotá y que tenían la capacidad de salir a hacer la distribución desde su propio sede, ¿sí? El modelo 2, eh, permítame aquí, el modelo 2 estuvo diseñado para aquellas eh, empresas que no necesariamente estaban ubicadas en las, dentro de Bogotá, sino en la periferia o en las zonas aledañas. Entonces tienen que mandar todos los días camiones a la zona urbana para hacer las entregas. Ahí lo que hicimos fue habilitar una plataforma de colo, de colaborativa de cross docking hasta donde sabemos la primera que eh, se desarrolla en Colombia para temas de ciclo, en Latinoamérica para temas de ciclo logística, y lo que hacíamos era, bueno, en vez de mandar dos, tres camiones, manden uno, hagan el descargue acá y el alistamiento para salir a distribuirlo en, eh, en una zona que nosotros previamente seleccionamos. Entonces, este es el mapa de Bogotá, Digamos que lo, los criterios para seleccionar la, las zonas, eh, esta zona verde fue donde hicimos la implementación de la plataforma, estuvieron asociados a la densidad comercial de la zona, uno, dos, que no fuera un, un terreno con pendientes muy pronunciadas, Tres que tuviéramos aquí en Bogotá, hay una red de, de ciclorrutas bastante interesante, amplia, entonces que, fue que también facilitar el, el, la circulación a través de esas ciclorrutas. El tema de la seguridad también lo tuvimos en cuenta, y el tema también de las zonas en, habilitadas para la descarga, las bahías de carga y descarga de productos. Entonces acá estuvo funcionando la plataforma y estas otras dos empresas que estaban eh, bajo el modelo de operación eh, centralizado que les comenté. Entonces... quedan eh, siete minutos, Daniel. Perfecto. Gracias. Eh, a partir de ahí empezó, ya, ya cuando tuvimos claro el diseño del piloto, empezó toda la, la vinculación entre los operadores, los generadores, los fabricantes dependiendo de la cantidad de productos el tipo el volumen el tamaño la frecuencia seleccionamos el, el tipo de vehículo más apropiado para la operación los los, los digamos a quien les les correspondía seleccionaban el, el vehículo con el que se iban a, a operar y bueno aquí les dejo algunas especificaciones que en términos generales son bicicletas que pueden llegar a tener hasta 100 kilogramos de capacidad o triciclos de, que pueden llegar hasta 300 en algunos casos. Y estas son las características de la plataforma que, que nosotros estuvimos trabajando. Inicialmente teníamos planteado eh, en 100 metros cuadrados ubicar a cinco empresas, pero de esas cinco finalmente operaron dos. Eh, ahorita les cuento por qué. Ahí tuvimos un supervisor que estuvo todo el tiempo, estuvo una empresa de paquetería y una empresa de alimentos eh, de carga seca. Teníamos la zona de carga de baterías, la zona donde estaba el supervisor y donde se eh, dejaban los, los los vehículos en la noche. Entonces poco era así empezamos fue un, un estacionamiento se habilitó se adecuó para que cada empresa tuviera su propio espacio. Y eh, una vez en el día llegaba el camión a una hora que se, se acordaba previamente con los conductores, se hacía el descargue, ellos hacían ahí un alistamiento y después de la, el, el cargue en los triciclos. Resultados. Entonces, eh, teníamos cuatro empresas, como ya lo dije, una de ellas atendía eh, bajo el modelo de operación 1. Eh, domicilios de, de, que, de, de pedidos que se hacían a través del canal digital, ellos estuvieron seis meses, y aquí podemos ver el tipo de vehículo que se estaba usando de manera convencional y el vehículo bajo el cual se reemplazó, entonces una moto por una bicicleta, un camión de una tonelada por dos triciclos y así. Estos son algunos de los indicadores eh, generales del piloto entonces para cada modelo la distancia recorrida e encontramos de alguna manera una mayor eficiencia, una mayor productividad en el, bajo el modelo de operación eh, colaborativo. Eh, aquí tenemos algunos valores alrededor de las distancias, cuántos días estuvieron operando, cuánta distancia en total se recorrió. Digamos que... El más o el menos depende del tipo de operación. Aquí hay, en la empresa 2 tuvimos un, una particularidad: una, una bicicleta que se salió de la operación por un accidente, no, no digamos, menor. Pero el tema aquí con ellos era que el, el modelo de operación era autoventa: es decir, llene el vehículo y vaya, salga y véndalo como pueda. Encontramos muchas, digamos, Oportunidades con este tipo de modelos de operación, porque aparte de conseguir un conductor que hoy, a, hoy por hoy en, en Bogotá no es tan sencillo, alguien que le apueste, digamos, a, a, a la distribución en estos tipos de vehículos desde el punto de vista del conductor, y aparte tenía que tener habilidades comerciales. Entonces ahí hubo algunos retos, pero de resto, por ejemplo, estos de paquetería tuvieron unas eficiencias bastante interesantes con respecto a los modelos convencionales que los vamos acá. Entonces, en términos generales, para las otras tres empresas, la cantidad de entregas aumentó de un 28 a un 70% casi, eh, y la distancia recorrida disminuyó. Entonces, por ejemplo, para el modelo 2, que son las empresas que están acá, entonces tenemos mayor, mayor número de entregas y menor distancia recorrida genera unas eficiencias interesantes y aparte de eso también se reduce el tiempo naturalmente de, la, de las entregas. Entonces, los conductores pasaron de, de una actividad de ocho horas a una actividad de seis horas de trabajo para el modelo 2, para los otros dos, en este caso, sí si se mantuvo. ¿Listo? Eh, en el caso del modelo uno... Aumentó el número de entregas y la distancia recorrida, es decir, este, este vehículo tuvo, pudo llegar a tener una mayor cobertura eh, de clientes por la, por la versatilidad del vehículo en este caso. Y unos temas también relacionados con la cantidad de emisiones que se dejaron de generar por la, por la sustitución de un vehículo de combustión a los bicicletas o a los triciclos. Sí, de nuevo, los, el modelo ¿Para colaborativo. para cumplir, Daniel? Resulta, resulta más interesante. Entonces aquí tenemos algunos mapas de las rutas de entrega, eh, distribución mensual, ya, ya digamos que eh, esta, esta información les podría quedar a ustedes. Al final de la operación las empresas eh, nos, di, nos dieron este balance y es que yo, ellos podían reemplazar dos mini truck por tres triciclos. Y esto puede llegar a reducir el costo hasta un 16%, el costo logístico o el costo de la operación. Y cuando hablamos de la moto, reemplazar una moto por una bicicleta de carga aumenta la cantidad de entregas y se puede, y se puede llegar a reducir hasta un 31% el costo de cada entrega. Entonces, en términos generales hay un balance positivo de la operación. Eh, desde la perspectiva del impacto social, eh, los conductores estuvieron muy bien, esto acá no lo dice, pero nosotros lo identificamos, y es que mientras la operación es relativamente sostenible, limpia, el conductor sí está expuesto a los temas de contaminación en las zonas en los, donde está operando. ¿Listo? Eh, y algunas eh, eh, oportunidades para para poder llegar a la escalabilidad están asociados con cuatro frentes con la perspectiva logística en donde la la colaboración realmente produce resultados facilita y optimiza la, las eficiencias eh, Hay unos temas ahí relacionados con la operación para productos con la cadena de frío por ejemplo o con medicamentos que requieren permisos un poco más rigurosos en, la, en cuanto a la, la, las condiciones de operación de la plataforma. Hay oportunidades en cuanto al desarrollo comercial en el sentido en el que se pueden habilitar eh, nuevos eh, espacios para fabricar vehículos, eh, desarrollo de tecnologías, motores, baterías, eh, espacios de, de infraestructura y demás. Y bueno, desde el punto de vista de normatividad también, Necesario políticas que habiliten o incentiven la operación, por ejemplo, el tema de las zonas de cero emisiones, horarios específicos de entrega, políticas o, o, o iniciativas enfocadas a promover el uso de la bicicleta en, en, en la entrega de mercancía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Y ya después de esta, de esta ronda de participaciones y de ponencias, les comento que todas las presentaciones van a ser compartidas con los participantes en este panel al final de, de dicho módulo. Vamos a abrir ahora eh, el espacio para las preguntas que han ido formulando a través de, a través de la sección de, de preguntas de este GoToWebinar. Eh, y también les anticipo que las preguntas que no vayan a ser, eh, que no vayan a ser respondidas por temas de, de tiempo, de planificación de tiempo, las vamos a centralizar de forma que los ponentes puedan responderlas a posteriori y les compartiremos el documento junto con las presentaciones de, de todo el módulo al mismo tiempo. Muy bien, pues eh, vamos a, a comenzar con las eh, preguntas que han ido formulando. Voy a ir por orden de, de intervención. Hay una pregunta para Lucille Boudet. Eh, sobre si existen experiencias acerca de eh, si se ha involucrado el sector energético para aumentar el uso de vehículos eléctricos y qué papel, qué rol juega este sector en la planificación integrada. Eh, no tengo una experiencia, un estudio de caso en particular en mente al respecto, pero... Eh, las agencias, eh, bueno, en Francia se ha sido, todos los proyectos que se pueden llevar a cabo sobre estos eh, proyectos, proyectos pilotos, logística urbana, para electrificar la logística urbana eh, deben considerar todos los retos para eh, bueno, la producción de energía, entre todos los retos energéticos. Entonces se asocian estos actores en toda la dinámica de colaboración, de coordinación eh, en, las, eh, en, en la preparación de los proyectos. Entonces, es algo estratégico eh, todos los aspectos eh, de, eh, bueno, tanto como lo mencionábamos, los actores eh, más que participan en la fase de fabricación de los vehículos, eh, pero también toda esta fase de producción y distribución de la energía, eh, esta fase, esta etapa, este sector es clave para eh, tener eh, un sistema de logística urbana electrificado con bueno, la operación de estos vehículos, entonces eh, todo este sector, sí, de la distribución, producción y distribución de la energía es clave y hay que asociar estos, estos actores en, en los proyectos. No, no, no, no tengo eh, proyectos de experiencia en particular en mente, pero bueno, si los otros ponentes eh, tienen una y se podría compartir. Gracias. Muy bien, gracias, eh, gracias Lucille. La siguiente pregunta va dirigida a Alicia Martínez, nos preguntan eh, si pueden referirnos casos de pilotos eh, llevados a cabo en ciudades que tengan un clima extremo, un clima caliente, eh, mediante flotas eléctricas de carga ligera. Y si crees que puede existir alguna barrera para el desempeño de la tecnología eléctrica en, en entornos con climas extremos, como, como este tipo que se, que se menciona. Eh. Vale, de momento eh, eh, nosotros desde Zaragoza Logistics Center no tenemos implementación en, de, de modelos logísticos en, en este tipo de, de pilotos, nosotros hemos trabajado aquí en España, ahora estamos trabajando en Quito, respecto a barreras, pues bueno, climas extremos claramente van a tener un impacto en las especificaciones técnicas de los vehículos, eh, de eso sí que hay otras jornadas trabajando más en, en, esta, en esta parte, nosotros no trabajamos con con los vehículos como tales Sino más en, en los planes En toda la planificación de la logística Pero obviamente habría que tener en cuenta eh, No solo baterías eh, Sino pues bueno, duración de las mismas eh, Como es eh, Aire cálido, material Particulado, todo este tipo de De um, vicisitudes Que se van a tener y, y bueno Respecto también a puntos de carga y demás Que va a afectar también A, a velocidad de carga cómo van a a trabajar esos puntos de carga. Entonces, pues bueno, claramente la parte técnica de los vehículos sería, sería un problema. También, pues bueno, a la hora de, de planificar eh, los, los ruteos, los momentos de entrega, pues lo mismo, si se está trabajando con vehículos refrigerados, habría que tener muy en cuenta horarios a los que se van a hacer las, las entregas. Y bueno, lo mismo con, con, con entregas normales para los, los eh, conductores y la gente que está haciendo todos los transportes, entonces, pues bueno, sería, sería un caso de estudio, por supuesto, muy, muy interesante, pero vamos, ahora mismo no, no tenemos pilotos, pero desde luego podéis eh, escribirnos y, y, pues bueno, miraremos un, un poco cómo, cómo conseguir la, la información y trabajar. Claro, muchas gracias. Entiende que, que claro, con climas extremos eh, se necesita refrigerar el vehículo y, y, por lo tanto, los tiempos de recarga tienen que ser más frecuentes, es cierto. Muy bien, pues pasamos a, a una pregunta que hay para Carolina Mesa. Eh, ¿Qué diferencias han encontrado entre Colombia, Argentina e India y cuáles son las claves para adaptar las soluciones de logística urbana a las distintas realidades y culturas locales? ¿Aló? Sí. <ríe> eh, ¿Me escucha? Espero que sí. Eh, bueno, eh, comenzamos trabajando precisamente con tres países, como les mencionaba, India, Argentina y Colombia, Digamos que en, en temas de, de digamos, de, cuando empezamos el proyecto, eh, los, las tres ciudades de India y las tres ciudades de Argentina, digamos que no tenían en su base tanto arranque, tantos inicios, tantos proyectos y normatividad asociada a términos normativos, por ejemplo, y grupos o ese, inter, ese diálogo entre privado, academia. Lo que sí, por ejemplo, notamos en ciudades eh, colombianas, que ya había un avance significativo en, ese, en esa, in, in, digamos, interacción entre el privado y el público. Entonces, esas fueron una de las diferencias y eso, obviamente, ya tener un grupo de trabajo consolidado en algunas de las ciudades colombianas permitió que los proyectos fluyeran como, digamos, más rápido, con, mucho, con mucha más armonía. Pero entonces... Tomamos eh, como base la experiencia que se había llevado en estas ciudades colombianas que ya tenían ese, ese diálogo, esas instancias, esos grupos de trabajo tan fuertes, tan consolidados, para ver cómo, cuáles habían sido esas barreras, por ejemplo. Y un punto que nos sirvió eh, eh, clave fue, digamos, en las otras ciudades que no tenían esa fuerte interacción, digamos, vincular muy fuerte el sector académico con el privado y el público. Porque uno de los ponentes, mmm, ay, qué pena, olvidé el, el, el nombre, comentaba precisamente cómo lo, en tesis de grado se podía articular con esos proyectos y apoyar, digamos, al sector público. En esas, atender esos problemas, esas realidades desde de la academia para responder a pro, problemas reales. Esto, digamos, que es como una corta introducción, podría extenderme más en mi respuesta. Espero que haya quedado claro, si no, pues, estoy atenta a, a uh, mayores discusiones. Claro, muchas gracias. Si quedan preguntas en el tintero posteriormente se pueden, se pueden eh, centralizar, como decía, y, y enviarlas eh, a posteriores junto con las presentaciones. Tenemos una pregunta también para John Pritchard. Eh, formula la, eh, uno de nuestros oyentes formula la siguiente pregunta. Dado que el comercio online crece más rápidamente que la transición hacia vehículos eléctricos, ¿Hace falta generar, por lo tanto, una conciencia acerca del consumo responsable o el consumo de productos regionales? Y, por otro lado, pregunta también, ¿qué herramientas existen para esto y qué impacto tendrían en la descarbonización del transporte de cargas? Sí, eh, muchísimas gracias por la pregunta. Obviamente, sí, como ya, ya presenté, la demanda está, continúa creciendo y, realmente, no podemos querer salir de ese problema Solamente tecnológicamente, o sea, tenemos que también comenzar a pensar un poco de que todo no puede ser crecimiento. Obviamente queremos sacar a nuestra gente de la pobreza, que necesitamos ese, ese eh, ¿sabe? trabajo económico, todo eso se necesita. Pero no podemos seguir continuando con esa eh, subida en, en demanda infinitamente entonces realmente sí eh, no podemos salir de esto solamente de esta manera pero a nivel de logística urbana eh, los resultados que nosotros presentamos son realmente de, de tanque a, a rueda ¿no? también si tú electrifica todo tu sistema pero eh, está produciendo la electricidad de una manera que no es muy limpia ahí tenemos un problema entonces un análisis donde se haga de pozo a, a rueda eh, podía tener un impacto todavía mayor que el que presentamos, o sea, que un impacto menor eh, de la electrificación de la logística. Entonces, realmente necesitamos algo que sea a nivel de sistemático, ¿no? En una reducción una revisión de la demanda, una regionalización de, de la economía, como, así, como ya el, el, la pregunta mencionó. Eh, y bueno, sí, eh, un desafío enorme... Eh, ahora mismo no tenemos ese tipo de herramientas, por lo menos que yo sepa, y es parte de lo que estamos tratando de hacer. De cómo podemos hacer ese tipo de... cómo, cómo se pueden desarrollar esa herramienta y, y cómo podemos encarar este desafío que tenemos. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. A mí me ha parecido una pregunta muy interesante. Es verdad que el comercio online está creciendo mucho más rápidamente. Yo he escuchado también, eh, por lo menos en Europa, hay iniciativas también de, de plataformas de comercio online eh, con un abastecimiento de proximidad, que creo que quizás podría ser una de las soluciones ¿no? hacia el consumo responsable, eh, porque todo, cuando hablamos de comercio online a todos nos viene a la mente quizás eh, pues las grandes multinacionales o, la, o el abastecimiento eh, global, ¿no? de, de alguna forma. Eh, para continuar, eh, existe una pregunta aquí para Diego Artigot, eh, nos preguntan lo siguiente en el pasado, eh, ¿quién llevaba a cabo las funciones de vuestra oficina? Eh, perdón, llevaba a cabo las funciones que vuestra oficina realiza hoy en día y cómo financia sus actividades y cuáles son las prioridades en su agenda de trabajo para los próximos años? Eh, la oficina se financia con fondos de la Cámara de Comercio y del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza a través de este convenio. La oficina empezó con una sola persona, o sea, sé yo, eh, que hacía un poco de todo, ¿eh? desde preparar las actividades, gestionarlas, hacer los informes mensuales, financieros, etc. Eh, este último año, el, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza han creído que había que darle un pequeño impulso y lo que ha entrado a formar parte del equipo de la oficina es una, una mujer, ingeniera de telecomunicaciones para que lo que llamábamos oficina de promoción de la movilidad eléctrica también tenga que ver y conectada, ¿eh? le hemos dado también ese nuevo, ese nuevo impulso y ¿a qué me refiero? pues eh, tanto por parte de empresas como gobierno de Aragón como ayuntamiento están muy interesados en todo lo que tiene que ver la conectividad en el mundo de la movilidad ahora en Zaragoza pues por ejemplo estamos colaborando con ellos en una aplicación para poder utilizar todos los medios de transporte que tiene a disposición un usuario, eh, combinando lo que es el transporte público con el de las... Tenemos en Zaragoza patinetes, bicis, motocicletas, el tranvía, los sitios de aparcamiento. Eh, entonces, cómo poder utilizar todos esos, todos esos eh, sistemas a través de, de una aplicación. Y, y bueno, pues, pues el, el futuro que vemos es que todavía hay que seguir haciendo mucha difusión de lo, que es, de lo que es el tema de, del vehículo a, a las personas, a, a un ciudadano en, en general. Tenemos que trabajar mucho todavía en los puntos de recarga. Antes le preguntabais a, a la primera ponente, aquí por la oficina han pasado las grandes empresas energéticas, porque están involucrándose mucho en el tema de, de los puntos de recarga. Es más, con esta actividad que tenemos ahora, la, que estamos haciendo ahora con los municipios, eh, les van a instalar los puntos de recarga de forma gratuita, a cambio de una concesión de ese, de ese terreno durante X años, pero no solo se lo hacen de forma gratuita, sino que incluso le pagarán al ayuntamiento un canon en función de lo que, de lo que se utilice. Somos realistas, en estos momentos ese canon va a ser ínfimo porque hay pocos usuarios de, de los puntos de recarga en, en vía pública, pero mmm, para que veáis que, que, que, es algo, que es algo importante y que, y que, es, algo, y que es algo necesario. Y luego, y luego por, por último, pues bueno, con todo el tejido empresarial, sí que hemos visto mucha necesidad por parte de los, de los concesionarios que hay en Zaragoza, cómo ayudarles. Estamos intentando elaborar una guía para que las personas que vayan allí vean las ventajas, no solo de que, de que se mueven por un sistema más eficiente, sino las ventajas económicas que tiene para, para un ciudadano el poder, el poder pasarse de, del vehículo de combustión al vehículo eléctrico. Muchísimas Eso. gracias, Diego. Tenemos también alguna pregunta para Daniel Prato. Eh, en concreto nos preguntan eh, cómo influencia la presencia o no de infraestructura para bicicletas, se refiere respecto al ancho de la, de la ciclovía, del, de, del, de la línea por donde circula la, el, la bicicleta y lugares de estacionamiento para cargo bikes. ¿Cómo influencia la presencia o no de infraestructuras para la implementación de estos vehículos en primera y última milla? Habla sobre todo, se refiere a temas de seguridad para el conductor. Gracias. Bueno, hay, hay dos respuestas. Una, una que planteamos desde la planeación, desde el previo a la implementación, era que efectivamente los, los, los operadores, los conductores pudieran usar las ciclorutas. Ahora, para usar las ciclorutas hay que cumplir con unos requerimientos que en el caso del piloto los triciclos excedían. Entonces, las dimensiones del vehículo deben ser de cierta forma, la potencia del motor debe ser eh, no mayor a, creo que, tal vez 500 watts. Y otras consideraciones, las velocidades máximas y demás. Entonces, eh, eso uno. Dos, ya cuando empieza el despliegue de la operación, realmente los, los conductores veían, eh, digamos, si había, si había mucho trancón en la, en la vía eh, pública usaban la cicloruta y eso los, les ahorraba ahí un, un tiempo importante. De lo contrario, ellos utilizaban, eh, en la mayoría de los casos, ahí les me alcance el un mapita, vías secundarias. Entonces, se metían entre calles para poder eh, llegar más rápido a los, a los puntos de entrega. Nosotros... Eh, como parte del proceso les preguntamos qué tan inseguro se sentía y si había una, un alto riesgo de parte de ellos a ser, digamos, eh, accidentados por un camión, por un bus, por un taxi, eh, entonces por eso, eh, digamos, esa alerta sí quedó. Pero también eh, cuando utilizaban la cicloruta era lo mismo. Entonces había un riesgo de chocar a un ciclista o a un peatón. Entonces, en términos generales, la seguridad y, y sí sería bueno habilitar vías específicas. Eh, aquí en la pandemia en Bogotá hubo zonas en donde le quitaron un carril a la, a la avenida y lo dedicaron exclusivamente para las, ciclo, para las bicicletas, eh, bicicletas. Entonces, eso para nosotros fue súper ganador porque había mucho más espacio, era mucho más seguro, más tranquilo para todos. Pero entonces le estás quitando un carril y empieza todo el dilema, ¿no? El conductor empieza, está súper enojadísimo porque ¿cómo es posible que a mí eh, me, me quiten un carril por, para que una bicicleta ande por ahí? Eh, empieza todo ese, ese, ese debate entre los, los, los que andan en vehículo y, y los ciclomandantes. Gracias, Daniel. El gran dilema entre el cambio de concienciación y el modelo tradicional. Así Creo que es. tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Hay una segunda pregunta formulada para, para Alicia Martínez. Eh, dice, los, centros de, de, los negocios del centro de Quito están preocupados por la inseguridad del sector. ¿Los vehículos de carga del proyecto consideran tener compartimentos cerrados? Eh, sí, para el proyecto, bueno, para Solutions Plus, eh, para Quito, eh, se han estado valorando, estamos en, en fase de encuesta, eh, tenemos ya casi casi los resultados de encuesta, esto, bueno, Rosa está, está manejando esta parte y se, está, se va a considerar el, el diseño para eh, dos ruedas, tres ruedas, va a haber algún, algún cuadriciclo también eh, pequeño, se está considerando abierto cerrado, nosotros en el, en el plan logístico lo tenemos abierto, es de, de tener los datos y poder hacer el, el, el diseño perfecto con los vehículos también que se, está, que se está contratando. Respecto a las especificaciones de vehículos, de momento Rosa sí que tiene mucha más información que yo, pero se está considerando todo para poder eh, transportar eh, toda la carga, sobre todo vamos a trabajar con el comercio del centro de la ciudad, por lo tanto se va a necesitar eh, mucho cerrado para proteger la carga, va a ser eh, mucha alimentación para restaurantes, eh, suministro para las tiendas de, de centro, entonces pues eh, sí, estamos un poco trabajando en ello con las, con las empresas locales para tener pues, bueno, los, los vehículos más, más óptimos para la carga que se va a transportar. Muchas gracias, Alicia. Y tenemos tiempo para una última pregunta. Eh, vuelvo otra vez a Daniel. Eh, comentan eh, que es evidente que propusieron cambiar los vehículos de combustión interna por bicicletas, según nos has comentado anteriormente. Eh, preguntan sobre las distancias a recorrer, si se trata de distancias largas, si habéis eh, realizado algún escenario en ese sentido, o si la experiencia que has comentado sería solo para distancias cortas, lo que se denominan ecozones. Sí, la, digamos que la, por la eficiencia, por la autonomía de, las ve, de los vehículos, no se recomiendan distancias mayores a 5 kilómetros a la redonda. Sí. Aún así, viendo, viendo esa área de cobertura es bastante eh, para, para una ciudad como Bogotá, en donde es importante ahí de saber escoger la zona. Entonces, si uno tiene una zona eh, de densidad comercial bastante buena, vas a tener ahí... Nosotros teníamos eh, ejercicios o, o pruebas días en los que en una cuadra se hacían más de 10 entregas a los clientes. Entonces, eh, recomendable el tema de la densidad comercial. Y otra cosita, ya que mencionaste el tema de la, de la escalabilidad. Entonces, es, es también importante tener en cuenta que no, no es que ahora todos los camiones se reemplazan por, por bicicletas o triciclos, sino hay, hay, hay un punto de inflexión, ¿no? Porque digamos que de, de, algún modo, de alguna manera el modelo tiene tres componentes, un componente financiero, ambiental y social. Entonces, cuando tú quitas un camión, de pronto tienes que empezar ahora a pagar dos o tres conductores. Y ahí llega un punto en el que para las empresas deja de ser eh, eficiente. Eh, hacer la entrega solo con triciclos. Entonces, eso también es una de las consideraciones eh, que se debe tener en cuenta hasta, hasta qué punto realmente nos conviene o no hacer ese, ese cambio de operación. Gracias, Daniel. Había perdido por unos segundos el, el audio. Yo creo que ahora me escuchan todos perfectamente. Eh, la verdad es que es una pena, pero tenemos que, que cortar el, el debate porque se nos ha echado la hora encima. Y, y bueno, sin embargo, como les comentaba antes, eh, todas las preguntas no respondidas se las vamos a, las vamos a centralizar y, y se las enviaremos a posteriori junto con la, el vídeo de esta sesión eh, eh, por email mail eh, Quisiera agradecer a, a todos los ponentes su participación, a todo el público presente y les acompaño a que nos acompañen eh, mañana en la unidad 3. Eh, tendrá lugar a las 8 de la mañana o a las 3 en horario C y trataremos, perdón, las zonas de bajas emisiones con un enfoque en el transporte de mercancías. Y por favor, antes de terminar, recuerden que para obtener un certificado de participación en el módulo deberán eh, al menos eh, asistir al 80% de las unidades del módulo, es decir, cuatro de, de cinco de ellas. Muchísimas gracias por todo y un cordial saludo. Saludos, gracias. Gracias.